Hemos invitado en esta noche también al viceministro de Tesoro y Crédito Público, Carlos schlink Ruiz, a quien le agradezco mucho, por supuesto, por estos minutos que nos va a dispensar. Se denunció hoy, viceministro, que se ha eh, frenado de alguna forma un crédito del Fondo Monetario Internacional de 327 millones de dólares, eh, que esta decisión pasó por una cuestión de análisis de la bancada del movimiento al socialismo. Por favor, nos brinda los detalles. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un Saludo para toda la población. Así es, el día de hoy, martes, fuimos convocados el Ministerio de Economía a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados para hacer las explicaciones respectivas referente al crédito del Fondo Monetario Internacional, como es de conocimiento público, en, a mediados de marzo. El Ministerio de Economía y el Ejecutivo empezó a hacer las gestiones respectivas para buscar recursos, ya que se venía el tema de la pandemia y la crisis sanitaria en nuestro país. Por lo tanto, se hicieron las gestiones correspondientes y en abril pudimos obtener un crédito que fue aprobado a través del directorio del FMI de 327 millones de dólares. Dentro de los requisitos del FMI, eh, está la, de, la aprobación de una normativa, es decir, una ley a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional para culminar con todo ese proceso administrativo. No, no se requiere de un contrato no, eh, de crédito, no se requiere de un decreto supremo y nosotros enviamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley para que sea aprobado con los respectivos informes técnicos y, e informes legal para que sea tratado justamente en esta comisión. La comisión argumentó de que no recibieron toda la documentación respectiva para ser aprobado el crédito, ya que ellos esperaban de que le enviemos un contrato de préstamo y que les enviemos eh, justamente un decreto supremo, el cual no es requisito para el crédito del FMI, ya que Bolivia es uno de los países accionistas dentro del Fondo Monetario y por ello no es necesario de estos dos documentos. Yo hice esa explicación, sin embargo, obviamente, no fue valida para la, los 12 diputados titulares que estaban en la Comisión de Planificación. Luego, eh, se argumentó de que no se tenían las condiciones del crédito. También se hicieron las explicaciones respectivas. El crédito del FMI es de cinco años plazo, son 327 millones de dólares, tres años y tres meses de periodo de gracia, es decir, que no se va a pagar nada de interés. Y la tasa que nos están dando es del 1%. Ninguno de los 200 créditos 230 créditos que aprobó el movimiento al socialismo desde el año 2006 hasta el año 2019 tiene estas condiciones financieras tan favorables como la hemos conseguido con el Fondo Monetario Internacional. Son 230 créditos que aprobaron en épocas de bonanza que no eran necesarios, alrededor de... 17 mil millones de dólares. Ahora cuando el país necesita recursos para poder encarar esta crisis sanitaria y el tema del coronavirus, la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de su comisión de planificación decidió rechazar el proyecto de ley, dando obviamente que no disponían de la información, pero se hicieron las explicaciones respectivas de lo que ellos requerían, sin embargo la decisión fue unánime de los 12 diputados que forman parte de esta comisión. Estamos conversando con el viceministro de Tesoro y Crédito Público. Viceministro, ¿cuáles fueron los argumentos que se han esgrimido en la Comisión de Planificación, en la Cámara de Diputados, para precisamente negar este crédito de 327 millones que usted dice es un crédito que está destinado precisamente a la lucha contra el coronavirus? ¿Cuáles son los elementos que impiden que el proyecto de ley pueda avanzar? Bueno, hace un par de semanas este proyecto de ley fue tratado también en la misma comisión. Le eh, argumentaron al ministro de Economía, licenciado José Luis Parada, que necesitaban de mayor información. Mandaron una nota solicitando justamente cinco puntos, los cuales fueron aclarados el, el día de hoy por mi persona. ¿Cuáles eran estos cinco puntos? requerían de un contrato de préstamo, el cual no era necesario porque las condiciones con el Fondo Monetario no nos exigen un contrato de préstamo, primer punto. Segundo punto, exigían un decreto supremo, el cual tampoco es necesario ni válido para el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario lo que requiere es una ley aprobada por la Asamblea del País el cual también fue explicado y fue zanjado este problema. El tercer aspecto era que no tenían las condiciones del crédito. Se las dimos las condiciones del crédito que estaba en el informe técnico. Ahí están todos los argumentos específicos, que era la tasa de interés del 1%, del cual ya le comenté que es la tasa más baja de los últimos 14 años de los 230 créditos que el movimiento al socialismo aprobó sin necesidad porque teníamos eh, vivíamos en épocas de bonanza, ¿no? Económica. Entonces, también se les explicó en ese sentido que estaban las condiciones del crédito. También nos eh, pidieron específicamente que les mostremos los ratios de endeudamiento. Ellos disponen de todas las memorias institucionales que en 14 años mostró el movimiento al socialismo, de los niveles de endeudamiento que tiene el país y nuestro endeudamiento externo que tenemos con relación a los indicadores del Fondo Monetario. Eh, no, no sobrepasan el 27% cuando el rango que podemos alcanzar es hasta el 40%. Si nos vamos a los indicadores de la CAN, nos exigen el ciento Y si vamos con otros indicadores de Europa, por ejemplo, que son algunos otros organismos, nos exigen el 60% del PIB. Si no hemos sobrepasado eh, tomar estos créditos, ¿no? Y, y el último punto era el flujo de caja que exigían del Tesoro para ver si es que se podían pagar esos créditos, cosa que no lo pidieron en los anteriores cinco créditos, que fue una nueva un nuevo requerimiento, una nueva solicitud que lo hicieron eh, justamente en su nota, que también fue explicado, pero que sin embargo ellos decidieron no aprobar el crédito. Lo que quieren obviamente es ahogar al país, ahogar al Ejecutivo para que no se dispongan de recursos y no podamos atender en, en los casos de emergencia en el tema del coronavirus. Muy bien, viceministro, por favor, permítame para finalizar. Eh, total, son 624 millones que están esperando ser aprobados en la Asamblea Legislativa, eh, de créditos de la CAF, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Eh, estos dineros, que se entiende de acuerdo a las versiones del Ejecutivo, están destinados, todos ellos, precisamente a combatir el coronavirus, a combatir la pandemia que está enfrentando el mundo entero y, por supuesto, nuestro país en particular. ¿Qué es lo que usted considera existe como un tema de trasfondo para negar la aprobación de estos créditos de, que son necesarios, de estos dineros que son necesarios? En realidad son eh, cinco créditos que hemos podido justamente negociar con los organismos internacionales. Hablamos del Banco Mundial, hablamos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la cooperación eh, que tenemos justamente de Francia y eh, la CAF la Corporación Andina de Fomento. En total son alrededor de 1.700 millones de dólares. Todos ya han sido aprobados en sus respectivos directorios y es evidente que se requiere de una normativa ley para que cada uno de estos créditos la Asamblea eh, dé la viabilidad y podamos utilizar los recursos... ...para poder combatir esta crisis sanitaria y el tema de la pandemia con el coronavirus. Sin embargo, lo, el único crédito que han llegado los recursos al país, esto que quede muy claro... ...solamente han sido los recursos del FMI, porque para ellos su procedimiento... ...una vez aprobado en su directorio, una semana después realizan los desembolsos respectivos. Nosotros como Estado no hemos tocado esos recursos, están en una cuenta especial... ...de lo que nos han desembolsado y evidentemente estamos a la espera de la aprobación de esta normativa la cual fue rechazada hoy en la comisión de planificación a la cabeza de eh, la diputada Choque y evidentemente este es un trasfondo político porque lo que espera el movimiento al socialismo es de que no se tengan recursos para poder atender a la población y los requerimientos son de todo tipo. Necesitamos obviamente insumos para poder cuidar y preservar el tema de salud, necesitamos obviamente también los temas de equipo, fortalecer los hospitales, contratar a personal en salud, también las fuerzas armadas y la policía están haciendo un trabajo espléndido con el cuidado de lo que es la población y sin embargo, la asamblea no acompaña con este trabajo técnico que se realiza. Aquí debería primarse primero la parte técnica, como lo ha hecho por ejemplo Chile, que al margen de estar en contra de su gobierno hemos visto una crisis que han tenido recientemente por el tema del transporte, igual han hecho las aprobaciones respectivas de créditos contra, con el fondo monetario internacional también de alrededor de 20 mil millones de dólares. Este gobierno lamentablemente no tiene el apoyo de su asamblea y lo que pretende la asamblea es ahogarnos, dejarnos sin recursos y cuando tuvieron ellos la oportunidad obviamente de Aplicar a crédito, aprobaron 230 créditos en épocas de bonanza, contratando 17 mil millones de dólares y ahora no quieren y quieren que suframos todos los bolivianos. Muy bien, viceministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Noche sin Tregua a propósito de esta explicación de lo que está ocurriendo con estos créditos que no logran ser aprobados, ya desde hace varios días atrás se está hablando de aquello, pero hoy en la, en la Asamblea, en la Comisión de Planificación, se le dijo no a este crédito del Fondo Monetario Internacional, son 327 millones de dólares. Existen otros créditos que también están en curso, que también están esperando su aprobación. Nosotros estaremos atentos. Muy buenas noches. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Ortega. Un saludo a toda la población.